Yo, como palmero, estoy a favor del TMT. Estoy a favor del TMT porque, como se ha demostrado, eh, la colocación de un telescopio en las cumbres de, de nuestra isla beneficia no, no solo al mundo científico, sino también al turismo y también a la divulgación científica. Y se ha demostrado en estos años que ha sido un beneficio también económico a nivel insular.